muy importante en el proceso de restitución de derechos que impulsa el gobierno del Frente Sandinista hacia las familias nicaragüenses, pues en ACAL tiene líneas de trabajo para el año 2022 muy importantes. Dentro de esa dinámica hemos invitado al compañero Erwin Barreda, presidente ejecutivo de esta empresa y con él conoceremos a detalle todo lo referido a los ejes y líneas generales para este 2022. Compañero Barreda, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elmer, por volvernos a permitirnos estar desde este espacio pudiendo compartir con nuestras familias todo lo que nuestro gobierno, desde el tema del agua potable y en este año especial ¿no? de, de avance, de lucha contra la pobreza, para el progreso de la familia nicaragüense, estamos nosotros enfocados en poder eh, desarrollar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, en rutas de bienestar para vida digna de toda nuestra familia ¿verdad? enmarcado siempre en un plan de desarrollo humano, donde estamos claro que en el centro está, eh, con, valga la redundancia, el ser humano para el año 2022, 2027. Este año eh, tenemos establecidas ejes y líneas, ¿no? Generales en agua y saneamiento eh, para eh, seguir en estas rutas Y podríamos eh, mencionar algunas de ellas, ¿no? Algunas sí, sí, líneas generales, eh, como son... Eh, un trabajo fundamental que tiene nacal ya a partir del año 2021 ya en prácticamente está alcanzando a abastecer a más de 823 mil familias a nivel nacional entonces uno de los eh, líneas fundamentales de trabajo para este año es precisamente asegurar el abastecimiento de agua a las 24 horas del día los 7 días de la semana a esas 823 mil familias que están eh, distribuidas en los cascos urbanos de, de las diferentes ciudades del país ese es un eje fundamental para nosotros y que también demanda eh, de mucha atención que demanda de mucho de mucho de no y de mucho sobre todo compromiso de más de seis mil hombres y mujeres que trabajamos en el acal eh, como te digo diseminados en todo el país para poder nosotros hacer ese aseguramiento Además. Hay un eje fundamental de que tiene que ver con el manejo de la agua residual. Recordemos que en este país, este, a partir del 2007, cuando el gobierno del comandante Daniel llega con el Frente Sandinista nuevo a, a, al gobierno, en Nicaragua solo teníamos el 30% de cobertura en alcantarillado sanitario y saneamiento. A partir de ahí, el gobierno ha venido avanzando ¿verdad? en esta ruta de restitución de derechos que nos ha permitido avanzar. Y ya eh, un porcentaje arriba del 50% de cobertura en alcantarillado sanitario y tratamiento, eh, hablando de la parte urbana sí, sí. lo cual eso nos demanda una vez ya que el sistema está instalado la operación y mantenimiento de estos sistemas ¿Verdad? se estima más o menos, según el año pasado ya medido, ¿no? este, más de 120 millones de metros cúbicos de aguas residuales fueron eh, debidamente eh, tratadas procesadas y, y y, y dispuesta de la manera eh, a como lo establecen las leyes, de tal forma que este año también para nosotros es un eje fundamental de trabajo el aseguramiento de, de las plantas de tratamiento que opera en cal de aguas residuales, que atiende a unas 437 mil familias a nivel nacional. ¿Verdad? Y, y en este eje fundamental de asegurar el agua, hay que asegurar el agua con calidad, ¿no? con calidad, con agua que el agua sea potable y para eso también este, hay un eje de trabajo eh, fundamental y que es transversal en todos los 12 meses del año, que es el, es el asegurar la adquisición y el suministro de unas 2.300 toneladas de productos eh, necesarios para la potabilización del agua. ¿no? Entonces, eso significa que a lo largo del año, en Acal está eh, en un par de procesos de adquisiciones eh, generales, pero después en la distribución periódica de estos productos para asegurar que el agua que está llegando a nuestra familia sea un agua realmente de mucha calidad. Y además, a la par de esto, realizar más de 25.000 análisis de calidad de agua en más de 612 pozos a nivel nacional, lo cual también indica que es una, un eje de trabajo eh, muy importante, pero además que requiere de mucho... Eh, de mucha disponibilidad ¿no? de, de, de nuestros hermanos y hermanas que trabajan en el laboratorio de calidad de agua de estar prácticamente de forma diaria, de forma continua y con los programas establecidos, eh, estableciendo esos monitoreos de calidad de agua luego tenemos eh, como un punto fundamental que después lo podemos ver en más en sí, detalle, claro, claro. que es la ejecución eficaz y eficiente, decimos nosotros de nuestro presupuesto, de nuestro programa de inversión pública este, una cosa es el mantenimiento y la operación de asegurar a las familias donde ya tenemos sistema eh, y la otra es seguir avanzando en esa ruta de restitución de derechos en aquellas ciudades eh, y o familias que tienen todavía problemas de agua potable en poder eh, ya sea mejorar el servicio o en algunos de los casos de los peores ¿no? es llevar realmente por primera vez un sistema, una, una conexión de agua potable a sus casas o un sistema de alcantarillado sanitario que les permita realmente tener un saneamiento digno en sus casas estamos hablando de un monto de unos 3.800 millones de córdobas que han sido aprobados ya por la Asamblea Nacional y que están ya en plena ejecución ya prácticamente estamos finalizando el primer mes ¿verdad? del año y por lo tanto nosotros ya este presupuesto está en ejecución otro tema fundamental en estos ejes es la puesta en operación de unos 16 nuevos pozos ¿verdad? a nivel nacional. Cuando hablamos nosotros de, de, de, de los proyectos, eh, eh, ¿Sí? hablamos de ciudades donde se intervienen, hemos hablado de forma integral, una ciudad. ¿no? Este, eh, ¿Eso en incluye? el caso incluye eh, instalar redes, en el caso de, de cuando son alcantarillos sanitarios, hacer manjoles, redes, cajas de registro en las casas. Pero a la par hay un programa muy importante que es financiado fundamentalmente con fondos del tesoro que tiene que ver con la perforación de pozos okay. individuales ¿no? en diferentes partes del país. Por ponerte un ejemplo, el día de ayer nosotros anunciábamos el inicio de la perforación de un pozo aquí cercano en el sector de Ciudad Jardín, que nos va a permitir mejorar el agua a casi 11.000 personas ¿verdad? que tienen horarios deficitarios, no es que no tienen agua, pero tienen horarios eh, muy deficitarios y al perforar estos pozos nosotros mejoramos eh, muy, de forma muy importante la calidad de vida de esta familia. Claro. Pero igual la próxima semana tenemos planificado iniciar un pozo en el sector de Villa Don Bosco, otro sector de Managua que tienen agua pero que tienen eh, horarios muy deficitarios y así sucesivamente la semana pasada in, eh, iniciamos la perforación de un pozo en Ciudad Sandino y entonces este año eh, en total esperamos nosotros poner en operación 16 nuevos pozos ¿verdad? para atender a unas 26.700 familias. Es un eje también fundamental de trabajo que tiene que ver con mejoría de la calidad del agua. Más allá, eh, para cuando el verano comienza ya a entrar en su fase crítica, no, hay un eje <risa> de trabajo ya general desde hace varios años que eh, ha sido orientado por nuestro presidente. Comandante Daniel, que es el asegurar el agua eh, en aquellos barrios o comunidades donde por la, eh, la parte ya más dura del verano algunas fuentes de abastecimiento de agua comienzan o inician ya un proceso de, de estrés, podríamos decir, dicen los hidrólogos, que ya la, comienzan a rebajar ¿no? este, las fuentes de agua y para eso tenemos destinado ya el plan que le llamamos todos los años plan verano o plan de abastecimiento de agua con cisterna, que nos permite más o menos asegurar unos 40.000 viajes de agua. Este ha sido un programa que prácticamente se mantiene de forma permanente en el año, pero que realmente se, se intensifica ¿no? ya a partir de los meses de finalizando febrero, marzo y abril, hasta palmar con mayo cuando ya comienzan a caer las primeras lluvias y comienzan a estabilizarse otra vez las fuentes de agua a nivel nacional. Otro eje fundamental o línea de acción es eh, el monitoreo de niveles en 380 pozos okay. eh, a nivel nacional. ¿En ¿Qué, qué consiste este monitoreo de, de niveles de pozos? Es una actividad muy importante ya que nos permite eh, llevar el pulso, más o menos, de cómo se van comportando eh, los acuíferos a nivel nacional tenemos un registro ya de, de una cantidad de datos muy importantes desde a partir del año 2014 juntados con otros que tenía el INETER que nos está permitiendo en estos momentos a través ya de una capacitación y de un software que ha sido suministrado en una donación por el JICA eh, por nuestros hermanos del gobierno de Japón poder hacer modelos eh, modelos de, de, de, de aguas subterráneas es decir ahorita estamos haciendo un modelaje ...ya con, con, toda, con tecnología muy avanzada del acuífero de la sierra... ...y así estamos tenemos muy avanzado el acuífero de Sébaco, de, de, de Estelí o el de Chinandega... ...que realmente estos datos que nosotros venimos levantando cada 15 días... ...nos permiten tener información para poder alimentar estos software... ...y realmente poder tener eh, a disposición de, de nuestras autoridades... ...o los diferentes científicos que trabajan en este tema para la toma de decisiones en los momentos oportunos, de, según cómo sea se el comportamiento de los acuíferos. ¿Verdad? Entonces eh, Y de forma general, una última línea, así de, de forma general, es una, un plan de trabajo que tenemos establecido todos los años, que es mejorar los tiempos, reducir los tiempos ¿Sí? de respuesta ante las incidencias que son reportadas por nuestras familia. No, ese es un trabajo también que lo venimos haciendo eh, de manera estratégica, creando centros regionales en diferentes partes del país que nos permiten atender, eh, por ejemplo, desde la ciudad de Estelí, el departamento de Nueva Segovia y Madrid, y, y el mismo departamento de Estelí, y no estar esperando una respuesta desde sí, de el nivel Managua. central de Managua, entonces eso también nos permite ir acortando los periodos de respuesta. Es decir, tenemos todo un... Eh, un programa de trabajo que ha sido eh, cuidadosamente elaborado pero que además de que ha sido cuidadosamente elaborado tenemos más bien ahora elaborado un cuidadoso eh, sistema de seguimiento diario, semanal, que realmente este plan sea, sea un plan vivo, ¿no? que sea un plan que se ejecuta, que sea un plan que se lleva a cabo y que no, que no sean papeles nada más. Eh, nosotros vamos a poder ver más adelante en detalle este un, un, un resumen más o menos eh, de, el, de lo que es ya eh, el programa de inversión pública eh, a nivel nacional. Y ahí veíamos en pantalla, creo yo, esa parte que es la letra pequeña de todos estos proyectos que se ejecutan, ¿no? Eso se encuentra en el territorio, con la familia y con las comunidades. Fíjate que eh, qué que, que bueno que me, que me lo recordás, pero hay un eje fundamental, nosotros tenemos pro ¿Sí, sí? programadas más de 200 mil visitas, casa a casa. ¿verdad? Eso incluye en unas 20, 30 asambleas de ese tipo que veíamos ahí la semana pasada. Realizamos una en la ciudad de León donde eh, compartíamos eh, con los protagonistas de los proyectos los alcances, lo que se va a realizar, pero además de, de, de, de, de expresarles lo que se va a hacer, nosotros también tenemos una retroalimentación de parte de la familia para cómo ejecutarlo mejor, qué, cómo lo debemos hacer, cosas que, que pueden... Eh, eh, afectar el desenvolvimiento normal de la vida en esa comunidad Y de esa forma nosotros adecuar el proyecto Nosotros tenemos eh, un elemento, ahí podemos ver uh, algunas de, de las asambleas que realizamos y Tenemos organizado, eh, donde se ejecuta un proyecto Voy a poner eh, como muestra el proyecto del de agua potable de León Entonces ahí nosotros tenemos una serie de promotores sociales y promotoras sociales que eh, se distribuyen todas las casas de León que van a ser atendidas toda la ciudad y se distribuyen como entre 200 y 250 casas por promotor, que durante la vida del proyecto, que son 24 meses posiblemente, van a estar visitando eh, cada, una, cada una de esas casas, una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas, luego haciendo asamblea eh, en eso en algunos barrios para ir tomando... este algunas decisiones alrededor del proyecto, cómo ejecutarlo mejor, pero además compartiendo temas muy importantes con la comunidad, como es el cuidado del agua, cómo una vez que este sistema de alcantarillado sanitario esté construido, cómo es la mejor manera que nosotros podemos hacer uso de él para evitar eh, que tengamos atascamiento en las tuberías, cosas elementales como no poner basura, no poner pañales de niños en el sistema de alcantarillado sanitario, los pampers que conocemos ¿no? popularmente, de esos eh, pañales descartables de, de, de para niños y niñas, no poner basura, etcétera. Entonces, es un realmente es un proceso eh, muy de, de, de mucho, de mucho compartimiento con nuestra familia, ¿verdad? y que es un tema fundamental ¿no? de nuestro modelo de trabajo, que no existía antes en nuestros proyectos. Este es un, este es un modelo que se ha venido incorporando a, a partir de que el gobierno del Frente Sandinista eh, eh, llega al poder. Antes, debo decirlo, los proyectos que se ejecutaban eran proyectos meramente vistos desde el tema, desde el punto de vista ingenieril, meramente. Sí, sí. Se reunían claro. los ingenieros, vamos a prender cuatro tubos, vamos a hacer dos mangoles y se acabó el problema. No se consultaba nadie. Ahora no. Ahora nosotros tenemos un proceso muy rico, muy desde, desde el punto de vista ¿no? de, de relación humana y de compartimiento humano. Y de, y, de, y de realmente después de los presidentes, ¿verdad? como lo, lo ha manifestado el comandante Daniel, donde son las comunidades, donde son los barrios, que realmente le están llevando el pulso, pero además también tienen un control social efectivo sobre lo que estamos ejecutando. La comunidad no va a permitir que nosotros, si un tubo está establecido que va a ser de 10 pulgadas, porque conocen los planos, no van a permitir que pongan un tubo de 8 pulgadas, que no se compacte bien el material, o que si la calle queda hundida... Eh, eh, deben, deben, deben repararla, entonces creo que es un, es un tema que a nosotros nos permite, como, como institución, como gobierno, realmente asegurar con un tercer supervisor, podríamos decir nosotros, que es nuestro pueblo, que está ahí día a día viendo el proyecto frente a su casa, realmente tener ese control exhaustivo sobre la ejecución de la obra. Y qué bien que me lo preguntás, porque realmente es un eje de trabajo esa movilización permanente que tenemos en todos nuestros proyectos, en todas la, eh, la, las acciones que desarrolla acá, siempre en, en una comunión eh, directa con nuestra, con todos nuestros pobladores, con todos nuestros protagonistas. Y consideré oportuno ¿no? también hablar del tema porque entiendo que para este año 2022 pues precisamente esto va a ser una constante y obviamente no solo cuando ya tienen el servicio las familias nicaragüenses, porque eso ya también usted lo dejaba claro, sino también en la fase de esa auditoría social que yo sí, creo hay, que... Incluso, Elmar, hay un acompañamiento. Después que termine el proyecto, nuestros promotores sí. quedan por más de seis meses, seis meses, ocho meses a veces hasta el año. No, ya que el proyecto ha sido finalizado porque después recordemos que en el, en el caso de los proyectos del alcantarillado sanitario queda un proceso pendiente que es el, proyecto, el proceso de conectividad. Hemos dicho ¿no? que el proyecto incluye la red pública que esté en la calle, el manhole y una línea hasta una caja de registro que quede en la acera de cada vivienda, de cada familia. Luego la conexión de la vivienda de todo lo interior, todo lo interno de tu vivienda hacia la caja de registro corresponde a, a cada familia. Aunque hemos avanzado también con las diferentes fuentes financieras, de tal forma que nosotros hemos podido, ahí podemos ver, ¿verdad? Esa prácticamente es la conectividad ya, de, esa es la línea eh, principal que va sobre la calle, pero además después está el trabajo de que cada casa se conecte realmente al alcantarillado <risa> sanitario, porque si no, realmente el proyecto no hemos hecho nada. Claro, ¿no? porque entonces el agua siempre va a seguir corriendo por, por la calle y el gran tema después es la conectividad del sistema. Entonces ese promotor queda acompañando a nuestra familia, queda incluso desarrollando algunas acciones eh, de algunas ferias que se hacen en conjunto con ferreterías grandes de las ciudades o de los pueblos, donde se ofrecen algunas facilidades para que las familias adquieran su inodoro, adquieran su lavamanos y de esa manera ellos entonces dan el salto, ¿no? De tener la letrina a olvidarse de la letrina y ya tener un inodor y tener realmente ya lo que decimos nosotros ya un saneamiento más digno, ¿no? Este, en la vivienda olvidándose de la letrina y dando el salto ya a un inodoro, a nuestro lavamano, que además contribuye mucho ¿no? en lo que es salud. Yo ayer escuchaba aquí mismo en tu programa al profesor Cepeda y él hacía eh, la importancia que tiene todo lo que es la infraestructura. Claro. ¿no? Y él decía, ajá, ¿y por qué nosotros hablamos de agua potable, en la carretera? Eh, como un entorno, ¿no? la electricidad, la salud en el tema de la educación porque realmente nuestros educadores ¿no? nuestros maestros y maestras deben de tener también y nuestros estudiantes debemos de vivir en un ambiente realmente propicio para que podamos llegar a nuestros colegios este, con toda la, la, la, la, la, la, la disponibilidad y, y facilidad ¿no? de poder realmente eh, absorber ¿no? conocimiento eh, y entonces creo que es un tema realmente, y ahí comparto eh, con, con el profesor, eh, que el gobierno de Nicaragua se preocupa por todo un tema eh, general. Ahí incluso nosotros ahora, eh, siguen hablando siempre sobre el tema de la promotoría social en nuestros proyectos, ahora que está el tema de la pandemia, hemos incluido el tema del lavado de las ma el lavado de manos eh, y todo el protocolo que nosotros también apoyamos eh, y, re y replicamos, no que es orientado por el Ministerio de Salud, a través de nuestros promotores que estamos casa a casa pero que además ahora las familias tienen el agua y entonces sí realmente les permite lavarse las manos ¿no? entonces realmente creo que es un, es un tema fundamental es uno, de no, es uno de nuestros principales ejes de trabajo y que lo cuidamos con mucho con mucho cariño, no con mucho amor porque es realmente lo que nos da ese contacto diario con nuestra familia el día de hoy nosotros simultáneamente que estamos en este programa estamos haciendo una visita eh, de presencia directa eh, en el proyecto de León, donde nos reunimos con la familia, preguntamos cómo va el avance, algunas eh, sugerencias que ellos tengan y de esa forma nosotros venimos en un proceso siempre de retroalimentación que nos permite que el proyecto no solo sea un tema de ingeniero no solo sea un tema de técnicos, sino que sea un tema realmente donde nuestra comunidad está inserta y está en la toma de decisiones realmente, como lo ha dicho el comandante, como pueblo presidente. ¿no? Compañeros, tenemos que hacer una muy breve pausa, sin duda alguna mucho trabajo y también desde esa perspectiva que plantea un paradigma entero ¿no? en torno a la restitución de derechos, que es la vinculación directa de la familia en todo el quehacer, en este caso pues de Nacal, pero también de todas las instituciones del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Hacemos una muy breve pausa y nosotros ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero Erwin Barrera, presidente ejecutivo de ENACAL, y con él entendemos en principio pues, todos los ejes y líneas generales planteados para este 2022 de parte de ENACAL. Compañero, pero también estas metas programadas, porque obviamente estamos todavía iniciando año, eh, Descansan sobre ya conquistas alcanzadas en el 2021 y ahí le consulto a partir de esos ritmos de trabajo que además vienen acumulando una suerte de fuerza y empuje bastante importante. Gracias a Dios desde el 2007 ese empuje no ha parado y ahí le consulto a partir de lo que implicó 2021 en torno a esta proyección del 2022. Sí, gracias, me Lo reflejas de una manera perfecta, no porque no es que en el 2021 vamos a comenzar a hacer proyectos. no Esto viene de un proceso, de una continuidad decíamos que en el 2007 en nicaragua tenía el 30 de cobertura de agua potable en el sector urbano y el 65% de cobertura en agua potable ese 65% muy influenciado eh, por el tema de los apagones recordemos que no teníamos energía eléctrica por lo tanto ese 65% de cobertura estaba muy afectado muy influenciado por cuántas horas tenías de agua era el cuestionamiento no tenía cobertura pero cuántas horas de abastecimiento tenía a partir de ahí es que hemos iniciado un trabajo eh, monumental, decía yo, no, este, en este periodo de gobierno el Comandante Daniel y el Frente Sandinista se van acumulando casi unos mil millones de dólares ¿verdad? Este, en el tema de agua potable y saneamiento urbano, lo que este 2021 eh, nos vino también a hacer eh, un... Un, un eslabón más, podríamos decir. Nos, cada año venimos haciendo eh, como, como se, se convierte en un eslabón. El año pasado nosotros nos permitió eh, finalizar 11 ciudades en agua potable y nos per, per, eh, permitió finalizar 10 ciudades en alcantarillado eh, con saneamiento. Habla, ya no hablamos de alcantarillado sanitario, hablamos de saneamiento porque realmente nosotros incluimos el alcantarillado sanitario, normalmente se refiere a la tubería y los manjoles y ya con el saneamiento nosotros estamos incluyendo la planta de tratamiento entonces nuestros proyectos son proyectos de saneamiento ¿no? que incluye el alcantarillado de tratamiento es decir, estamos hablando de 21 ciudades ¿verdad? que con derechos restituidos estamos hablando de 78.300 familias que les mejoramos el servicio de agua potable o que les llevamos por primera vez un grifo o un servicio de agua a su casa eh, en cualquiera de las dos modalidades y hablamos de 29.800 familias que también se les mejoró el servicio alcantarillado sanitario o se les puso por primera vez un sistema eh, en sus hogares y ahí, ahí vemos en pantalla ahí tenemos nosotros un, en esa filmina este, las ciudades que fueron atendidas en agua potable y las ciudades que fueron atendidas en alcantarillado sanitario ahí ciudades que no tenían nada verdad, eh, en agua potable o que era un servicio muy muy muy malo San José de Cusmapa Bilgui no, por todos conocidos que no prácticamente por, en toda su historia Bilgui nunca habían tenido un sistema de agua potable como el que tenemos ahora prácticamente el sistema fue finalizado, estamos haciendo los últimos ajustes pero ya eh, una buena cantidad de barrios y familias de la ciudad de Bilgui ya están haciendo uso, de, de, de, haciendo tomando agua potable realmente el sistema nuevo Nikinomo, Catarina, San Juan de Oriente son proyectos de mejora en cuanto al saneamiento, Coyape Santo Tomás, fueron ampliaciones en barrio La Primavera, aquí mismo en Managua, fue un no tenían alcantarillado sanitario, ya se les dotó de alcantarillado sanitario, más de mil familias ahí en el barrio La Primavera. En Huigalpa, recordemos, eh, teníamos agua potable pero no teníamos alcantarillado sanitario, el sistema fue finalizado, lo que estamos ahora trabajando es un tema de, de la conectividad que te mencionaba. En ese proyecto tuvimos algunos ahorros. Eh, el proyecto se ejecutó y realmente eh, eh, hubieron fondos eh, que, que se ahorraron y se sí, les sí. propuso a la fuente financiera su utilización para apoyar a familias con, con algunas eh, dificultades financieras para poder hacer la conexión al sistema y, y ahí vamos a ver más adelante que estamos en una segunda fase que le llamamos ahí estamos hablando solo en Juigalpa de diez mil y pico de familias que nunca hayan tenido alcantarillado sanitario y que ahora ya es una realidad ese sistema, el mismo Bilwi Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente, Tola y Totogalpa. Y eh, 29 pozos este año logramos incorporar, que eran los ejemplos que te ponía yo, de los pozos individuales, que no es que se interviene en una ciudad completa, pero que sí tienen una incidencia muy importante sobre el mejoramiento del abastecimiento de agua a, a la familia eh, en, en los sectores propiamente dichos. Si vemos la femina que continúa después para cerrar lo que sí, es el sí, 2021, sí. Vamos hay pasando. un gráfico, Ahí están. Eh, tenemos un, un gráfico que resume lo que fue ya en cuanto a, a ejecución financiera, física financiera, el programa de inversión pública. En esas cinco barras te lo, te lo, te lo puedo describir de la siguiente manera. El presupuesto original es de 4.286 millones. Aquí hay una aclaración que cuando nosotros hablamos de nuestro presupuesto de la república hablamos de un presupuesto de ejecución de obras físicas, es decir, se supone y se presupuesta que nosotros vamos a ejecutar 4.286 millones en obras en obras físicas de ese presupuesto por algunas razones tuvimos algunos problemas de pandemia algún problema con algunos desembolsos se hizo una reforma al presupuesto hasta 3.519 millones y realmente se logró ejecutar por efectos de estas cosas que te decía yo unos 3.242 millones ya en el cierre. De, de, de, de, de, de, de diciembre sí, sí. pero eh, nosotros eh, los proyectos también tienen un componente de ejecución financiera meramente que no marca en nuestro presupuesto entonces eso nosotros es cuando vos inicias un proyecto una vez que firmas el contrato le tenés que dar un adelanto a la empresa un anticipo que le llamamos que para que inicien la obra con este anticipo que son esos 1370 millones que logramos desembolsar con eh, los contratistas o las empresas van a la ciudad donde van a desarrollar el proyecto, con eso les permite alquilar eh, casas, comprar los primeros materiales ir a alquilar las casas donde se van a quedar su, su personal a, a hacer arreglos con la gasolinera del pueblo para que le dé el combustible es decir, es un dinero que también dinamiza nuestra economía es un dinero que también eh, entra en la economía y por lo tanto nosotros cuando ya vemos lo que es la ejecución física financiera desde NACAL nosotros logramos movilizar 4.612 millones de Córdoba en el año 2021. Esa es una cifra récord, esa es una cifra sin precedentes. Realmente cuando uno ve eh, series históricas de, de desembolsos en temas de agua potable para eh, para este país. Para acá, canal, la para la familia, es decir, para los para los pequeños, es decir. Está. Esto sí. es para los hogares. Ahí le consulto, compañero Barreda, cuán importante es ese aspecto de proyecciones que se sostiene además en el 2022. Sí, ok. Entonces eh, ya nosotros tenemos nuestro presupuesto aprobado en el 2022, ¿verdad? que fue aprobado por, por la Asamblea Nacional. Este año nosotros tenemos, ahí lo tenemos, 3.879 millones en un, un presupuesto eh, similar, podríamos decir, al del año pasado. Este, ahí podemos ver en, esa, en ese cuadro las la fuentes financieras que eh, están aportando ¿no? para, que, para que estos proyectos sean una realidad. Eh, el BCE como mayor financiante en este presupuesto de este año con 1841 millones. El Banco Europeo eh, le, le, le sigue con 658 y después el BID con 488.76 y el Tesoro Nacional con 392.33 millones ya vemos al Tesoro Nacional el gobierno de Nicaragua también con una partida muy importante de su presupuesto aportando como contraparte eh, porque la mayoría de esos eh, fondos son préstamos verdad entonces ya el gobierno tiene que tener una contraparte y eh, se ve ¿no? ya la, el peso no un peso muy importante en cuanto a la relación eh, de la cifra total del año algo importante a destacar también eh, en este gráfico es que es un presupuesto que está financiado ¿verdad? es un presupuesto que nosotros tenemos los recursos financieros eh, en las diferentes cuentas ya sea de hacienda o del banco central ¿verdad? que eh, eh, nos permite eh, tener la certeza ¿no? de que es un tema de tiempo para que esta, este presupuesto sea ejecutado y una ventaja que tenemos este año, una ventaja comparativa de este año, es que casi el 80% de este presupuesto son proyectos que ya nosotros logramos iniciar su ejecución el, el año pasado, otros que ya estaban en ejecución, pero que uno que ya nosotros logramos eh, prácticamente arrancarlo. No, eso nos da una buena perspectiva porque ya todo ese proceso de tiempo que lleva el, el, la licitación eh, la publicación etcétera, eh, realmente nos toma mucho tiempo de esos 3879 millones que veíamos ahí sí, sí. prácticamente nosotros ya tenemos el primer mes y es lo que te decía yo eh, el plan está ahí lo importante es ver el seguimiento ahora y el cumplimiento nosotros ya estábamos haciendo las proyecciones de cierre este primer mes ya Y todo hace indicar que nosotros vamos a cerrar el primer mes de enero con más de 300 millones de córdobas de ejecución. no este Si fuera una, una programación lineal, podríamos decir entonces que al final del año nosotros estaríamos cumpliendo. Pero no, normalmente nosotros siempre los primeros meses son más bajos, pero ya, como te decía, la, la, la, la ventaja de tener ya nuestro presupuesto, la mayoría en ejecución, y ya contratados los, pro, los proyectos, creemos nosotros incluso que esta, esta perspectiva de 3.879 millones de este año, nosotros vamos a superar verdad este Nosotros creemos que este número, pues tal vez no me quisiera dar números, pero sí, vamos a superar <risa> hablando de ejecución física nada okay. más. verdad Nosotros creemos que podríamos alcanzar más de los 4.500 millones de Córdoba y si hablamos de, de ya con los desembolsos financieros, porque estamos apostando a, a finales de este año poder eh, adjudicar, dejar adjudicado al menos los proyectos de agua potable de Tipitapa eh, el proyecto de alcantarillado sanitario de Tipitapa y el de Ciudad Sandino ¿verdad? que es el proyecto nuevo que tenemos con la, con la, con la, no, la Ribera Sur okay. con la, el, el saneamiento de la Ribera Sur entonces eso seguramente este año nosotros estaríamos superando tal vez físicamente, físico financiero el desembolso físico financiero superando, creo yo, igualando al menos este lo que fue el año 2021, lo cual nos da una perspectiva, como decimos, si por la víspera se, se saca el día, el día ¿no? el... nosotros en el primer mes, nosotros estábamos eh, no contentos todavía porque nuestra proyección era un poco mayor pero bueno, creemos que vamos a superar los 300 millones ya este primer mes de enero de ejecución, lo cual también es un aliciente y un punto importante ¿no? para todo lo que tiene que ver con la dinamización de nuestra economía nuestro hermano Iván Acosta insiste y explica en diversas ocasiones que una parte fundamental para el, que en la economía del país avance tiene que ver, uno, la, la, la inversión privada pero además la inversión pública tiene un peso igual, claro. mayor que la inversión privada y entonces en este caso nosotros eh, tenemos esa responsabilidad como instituciones eh, que tenemos eh, recursos muy importantes asignados en nuestro presupuesto esa ejecución temprana, ejecución temprana, eficiente y eficaz para que realmente nuestra economía pueda crecer lo que se está planificando eh, según nuestros expertos. Ese presupuesto además eh, sí, sí, eh, se, se convierte, no para darle un poco de nombre y, y ubicarlo más o menos en nuestro mapa, nos va a permitir eh, avanzar en 14 proyectos de agua potable, ¿verdad? que una vez que finalicen, vamos a atender a unas 173 mil 300 familias eh, le Esto vamos es a varias ciudades, además simultáneamente. Sí, hay varias ciudades ahí tenemos ahí tenemos esa filmina que ahí está ahí están las ciudades. verdad este, eso que está fin entre paréntesis significa que la ciudad ese proyecto lo vamos a finalizar este año entonces ahí tenemos San Juan del Sur Moyogalpa Alta Gracia Nueva Guinea Nandaime El Rama La Esperanza Quilalí y Gui, Notega La Sabana Baragua, León y Inotepe. Yo le anexaría ahí todavía que nosotros tenemos la, la, la, la, la, la, la, la convicción ¿no? que podemos lograrlo al final del año, el, el último trimestre, poder iniciar el agua potable de Tipitapa, ¿no? que además es una demanda que tenemos muy, muy, muy sentida en esta ciudad. Por lo tanto, podrían ser incluso unos 15 proyectos. ¿Verdad? Que una vez que finalicen, decimos, vamos, nos va a permitir atender a unas 173.300 familias. Y ahí veo comunidades nacionales. del Caribe y del Pacífico, también Centro Norte, es decir, técnicamente hablando, está cubierto todo el país en obras que están ya andando y que, bueno, ahí lo dicen no serán es, concluidas este año. ¿no? Así es, la orientación del presidente, la orientación del comandante es que todas las familias de Nicaragua tienen derecho a tener agua potable y saneamiento. No solo las ciudades grandes, no solo lo, eh, podríamos decir, bajo el enfoque. Eh, eh, capitalista o al enfoque de una empresa privada, eh, hacer proyectos donde posiblemente sean, sean rentables ¿no? este, ¿por qué la ciudad de Totogalpa eh, no va a tener derecho a tener un sistema de agua potable y alcantarillado sanitario? porque es una ciudad pequeña de 600, 700 familias no, es una cabecera municipal y debe tener, pero además son familias nicaragüenses que deben de tener derecho o nuestros hermanos de Bilbo y nuestros hermanos de Bluefields y así sucesivamente, ahí hay en esas ciudades que vos ves ahí hay ciudades que tienen problemas que van a ser resueltos eh, de, de toda su historia, como por ejemplo Nueva Guinea, eh, el mismo Moyo Garpe de Altagracia, que estando en medio del lago, teníamos problemas serios de agua potable. ¿no? <risa> okay. Entonces, eh, esa es la parte humana ¿no? de, de, de este dinero. ¿no? La parte humana es cuando vemos nosotros que eh, todos esos millones, todos esos, esos números grandes que se ven ahí, eh, se traducen en que hay miles de familias, miles de hermanos y de hermanas nicaragüenses que van a tener algunos mejorados sus servicios de agua que si tenían 3, 4, 6 horas van a tener 20, 21, 22 hasta 24 horas diario en su casa que el que no tenía agua potable va a tener 24 horas de agua al día en su casa tenemos esos dos tipos de, de, de, de, de, de incidencia pero además todo lo que significa tener agua potable desde el punto de vista de una familia no porque normalmente como dicen en muchos estudios el, el agua tiene rostro de mujer dicen desde el punto de vista de que en eh, todos los estudios que se hacen siempre es la compañera mujer la que se encarga de estar pendiente de llenar los Lombre. barriles a medianoche sí. porque el hombre no, no, no es una es una acción si hay que ir a jalar el agua incluso Lombre. es la niña o el niño el que tiene que ir a cargar el agua entonces, cuando vos venís sumando, y vuelvo otra vez a lo que hablaba el profesor Cepeda ayer, cuando vos venís sumando que ahora la gente tiene agua potable, no se ve la que ya la niña está ahí, todo el mundo está bajo el resguardo, pero además que les permite tener eh, disponibilidad de agua potable, también esto tiene que ver mucho en esa lucha que tenemos de avance en primer, de contra la pobreza. Eh, nadie claro. sale de la pobreza sin tener agua potable y un saneamiento digno, pero además en esa batalla que llevamos que gracias a la dirección, no, el presidente, el comandante Daniel, de la compañera Rosario y todo nuestro Ministerio de Salud, esa batalla que vamos luchando y que vamos avanzando en contra de esta pandemia del COVID. Además, Elmer, de los 14 proyectos de agua potable, nosotros vamos a tener intervención en 21 proyectos de alcantarillado sanitario. Compañero, está bien, tenemos que hacer una muy ah, breve pausa, okay. sin duda alguna, más que hablar al volver, 21 proyectos. 21, 21 proyectos más, 21 más, 21 eh, proyectos más sí. para este 2022. Breve pausa y ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero Erwin Barrera, presidente ejecutivo de ENACAR. Compañero Barrera, antes de irnos a la pausa, bastantes proyectos para continuar avanzando en elevar y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Cuéntenos de estos nuevos 21 proyectos. Ok, este, te, estábamos, veíamos el, un grupo de ciudades ¿no? de agua potable y un grupo de familias, más bien decía yo, de que vamos a poder nosotros atender... En agua Luego tenemos por ahí también otra filmina donde podemos ver un resumen de las ciudades que vamos a estar atendiendo en alcantarillado sanitario. Ahí están. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos igualmente, ¿no? Lo que tiene entre paréntesis, fin, es que este año el programa es que lo finalicemos. Tenemos Nandaime, Nueva Guinea, El Rama, La Esperanza, Moyogalpa, Altagracia, San Juan del Sur, Bluefields, Rivas, Condega, Huigalpa, la segunda fase. Que te decía yo que tiene que ver ya con la conectividad, y lo que estamos haciendo es trabajando en las casas, casa a casa, conectando a la red pública a, a, a nuestra familia. Eh, Masaya, eh, Ciudad Darío, Las Calabazas, Telica, El Viejo, Managua, Chinandega, Jinotepe, Chichigalpa y León. Ahí estamos esos proyectos. Una vez que finalicen todos, ¿verdad? Todos esos estaríamos en capacidad nosotros de haberle ya sea mejorado el servicio o en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, haberle puesto una conexión nueva para eh, que puedan evacuar sus aguas residuales a 160.200 familias a nivel nacional. Si eso lo multiplicas por 6, podríamos ahí estar hablando de 6 por 6, 36, 6 por 1, 6, estamos hablando de 900 y pico de mil de personas que nosotros estaríamos eh, eh, atendiendo desde el punto de vista eh, de, de alcantarillado sanitario. La mayoría de los proyectos finalizan, eh, los proyectos que están al final, Ciudadarío, Las Calabazas, Telica, El Viejo, Managua, Chinandega, Genotepe, y León... son proyectos bastante grandes. Estos proyectos fueron, tienen, son de la último, del último préstamo que hizo el BESI y que recién in, in, in, iniciamos nosotros al finalizar el año 2021. Estos proyectos, además, Elmer, tienen una, que hablábamos de la dinamización de la economía, tienen una otro producto agregado, podríamos decir, que es la generación de empleo. Estos proyectos, por su característica, eh, claro. utilizan mucha mano de obra, utilizan mucha mano de obra. No es un proyecto que se hace con, con, con, con muchas máquinas, es un proyecto de pocas máquinas, es un proyecto de más mano de obra. Por lo tanto, por decirte algo, el proyecto de León, en algún momento va a generar más de 2.000 empleos entre directos e indirectos. Igualmente podría ser Chinandega, el mismo proyecto de Managua o Darío podría estar generando 1.000, 1.200 empleos entre directos e indirectos. Entonces, estas son buenas noticias desde todos los puntos de vista, ¿no? porque tenés un proyecto que te va a mejorar la vida. Que te va a mejorar tus. porque te va a mejorar la vida, porque te va a mejorar la salud, porque vas a tener alcantarillado sanitario, vas a tener agua potable. Si te fijas, la mayoría de las ciudades que aparecen en agua potable, aparecen en alcantarillado sanitario. Porque igual, la idea es que donde ponemos el agua potable se hace lo posible porque también tengas el alcantarillado sanitario. Entonces, desde todos los puntos de vista, estas solo son buenas noticias para la familia. Estos son. Eh, claros indicios de que Nicaragua tiene solo una, una, un enemigo que es la pobreza que tenemos un plan eh, que está en marcha de lucha contra la pobreza un plan que viene en, en diferentes etapas, año con año cada vez con más vigor, con más fuerza con más con más empeño el empuje hacia eh, a que nuestras familias eh, realmente tengan restituidos sus derechos en general como lo decía el profesor Cepeda el día de ayer no, este y uno de ellos tiene que ser el agua potable y el saneamiento porque este tiene que ver eh, en, en todo eh, el entorno de, de, del vivir de la familia entonces eh, son proyectos que por donde los veamos eh, creo que son buenas nuevas eh, como te digo incluso estos números eh, eh, nosotros preferimos ser conservadores pero todo va a indicar que este año a finales del año y vas a ver Dios mediante podamos estar tal vez claro, compartiendo sí. todavía por estos lados y vas a ver vos que esos números me comprometo que por lo menos van a ser igual o mayores que el del año que el de este año en resumen eh, si podríamos decir y más o menos fuera de cámara usted me lo preguntaba <risa> mira quiero aclarar nosotros tenemos un presupuesto de 3.800 millones de Córdoba para ejecución física pero también el plan de operación y mantenimiento de NACAL tiene un costo similar estamos hablando de unos 3.500 millones de Córdoba la diferencia es que este presupuesto, el primero que veíamos, teníamos la fuente de presupuesto, que era el BID del KFW, de los primeros 3.800 millones, hay 3.500 millones que tiene que ver con la energía, la el compra de los químicos, el pago de nuestros compañeros, trabajadores y trabajadoras. Ese no sale del presupuesto, ese sale precisamente de eh, la contribución de la familia con el pago de su, de su factura. Y por eso, si me lo permitís, yo quisiera también hacer un recordatorio compañero. a nuestra familia <risa> Haga la invitación. lo importante, ¿no? Lo importante de tener al día nuestra factura. Todos estos proyectos donde se invierten millones y millones de dólares, como nosotros lo vemos aquí, deben de operarse, deben mantenerse, y ese presupuesto, ese costo no sale de este fondo. Sale de que si yo consumo 20 metros cúbicos, <coughs> además de que tengo una factura muy barata, una de las tarifas más baratas del mundo por el metro cúbico de agua. Lo menos que puedo hacer o lo más que nosotros esperamos es que la familia puntualmente, mes llegue y nos den eh, ese aporte ¿no? de pagar su factura porque es una responsabilidad compartida. Porque con eso es que se compran los químicos. En ACAL no es ningún negocio, en ACAL no hace negocio. En ACAL lo que hace con lo que eh, percibe su factura es, es un equilibrio. Eh, de operación y mantenimiento lo que buscamos, el equilibrio poder pagar la energía eléctrica que poder pagar los químicos, la planilla etcétera, no, entonces creo que es importante eh, destacar y recordar a nuestra familia la importancia de ponernos al día con nuestra factura es una, es una de las tarifas más bajas como te digo del mundo Elma. Eh, eh, por la que tenemos y, y fíjate que en Nicaragua eh, lo tenemos catalogado más o menos el 70% de los usuarios de NACAL, de aquellas 823.000 familias que hablamos al inicio, sí. el 70% más o menos eh, están catalogadas, están eh, agrupadas en domiciliares y subsidiados. Domiciliar es la casa general donde vivimos nosotros, no en la, en la casa popular, ahí está el 70% por de nuestros usuarios. Y el 70% de esos usuarios consumen entre 20 y 30 metros cúbicos. ¿Sabes cuánto es entonces la factura de esos, de esos 20 y 30 metros cúbicos en promedio del 70% de nuestras familias que atienden acá? Son 200 cordos aproximadamente, 200, 250 cordos. Un costo muy barato al mes por un servicio de agua que realmente no, no, no, no tiene otra fuente de abastecimiento. Entonces, eh, además de que hay otros gastos en nuestro <risa> en nuestro en en nuestra mensualidad que realmente no es tan importante como el agua, como la recarga al teléfono... El cigarrillo, algunas otras cosas, por lo tanto, digo yo que deberíamos de tener comenzar a cambiar el orden de prioridad, el equilibrio interno, dale. el equilibrio interno y el orden de prioridad de nuestros gastos. No lo que debo pagar primero es el agua, la luz, ¿verdad? y después podría tener la, la, la, el cigarro, la recarga, etcétera. ¿no? Entonces, un llamado no fraterno a, a todas nuestras familias eh, eh, para que realmente nosotros podamos tener esa responsabilidad compartida, el cuidado de los sistemas. Eh, el cuidado de que nos ayuden a que no se roben las tapas un, al, al final cuando se roban una tapa o cuando dañan una tapa nos causan un perjuicio no al Estado a la empresa, pero además le causan un daño a una familia a un peatón, a un transeúnte que pase por ahí, o un vehículo que puede sufrir un accidente, ¿no? pero además Ingresa basura, ingresan cosas que no deben estar en el sistema, se atacan y es todo un rollo, ¿no? Entonces realmente es un, círculo. es un círculo vicioso que creo que si lo trabajamos con responsabilidad compartida, a como lo venimos trabajando, creo que va a ser mejor para todos. Compañero Hervin, no me resta más que agradecerle. El tiempo ya nos ha alcanzado y sin duda alguna, pues una conversación a detalle. Muchísimas gracias por su tiempo y también ese énfasis no tan importante que he llamado, creo yo a la reflexión interna también, porque este es un servicio que gracias a Dios avanza tanto en cobertura como en eficiencia en los lugares donde ya hay servicio y es importante pues que todo hay todo. Nos pongamos al día y nos mantengamos siempre en orden con las facturas, especialmente con Enacal ahí, ¿no? Muchísimas gracias, compañero. Gracias, Helmer, ¿verdad? Enacal es una empresa del pueblo y trabaja para eso y, y, y por ser del pueblo también necesitamos del pueblo también para, para seguir adelante.